¡Hola! Nosotros somos Cranion, el poder del rock. Y estamos aquí para invitarlos este 23 de abril en punto de las 8 de la noche. En Irreversible Show con Roy Garza. En el canal 169 de Total Play. O oh, Facebook Live en cadena H. Así le hacemos. No falten niños. Nos, Nos vemos.